Hola amigos, esto es Cadillac Productions Y hoy vengo con un mensaje muy especial para todos ustedes Quiero decirles que voy a estar retomando el canal después de un año de inactividad Me pareció muy injusto dejar a todos mis suscriptores sin nada que ver y sin tener actividad así que decidí no solo volver a hacer videos sino también tomarlo como una oportunidad y un proyecto futuro viendo mi canal como un método y escape para poder hacer lo que me gusta he decidido seguir haciendo videos pero con un toque más profesional como finalmente tengo los medios para poder realizar mi sueño les pido por favor un apoyo incondicional de parte de ustedes muy pronto voy a empezar décimo año y como ustedes saben uno necesita ser responsable, así que probablemente esté subiendo uno o dos videos al mes y tal vez me devore un poco más, así que voy a intentar hacer lo posible para seguir haciendo videos y poder complacer a todos mis suscriptores. Un aviso que sí quería darles es que probablemente estaré descontinuando las series de LPS Sobrevive y LPS Invisible Love, ya que no tienen una trama organizada y probablemente no lleve a un final. Igualmente, probablemente vaya a estar iniciando nuevas series y nuevos proyectos aquí en el canal que van a estar pudiendo ver muy pronto. Espero tener todo el apoyo posible de parte de ustedes y muy pronto van a poder seguir disfrutando de Candover Productions como era en un principio. Los quiero mucho chicos, beso. Bye. New camera, what up. Este set me gusta más que el antiguo, sinceramente. Un poco.